La procuradora fiscal titular del Distrito Judicial Duarte, Smiley Rodríguez, y el director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Horizon Olivense Minaya, se reunieron con residentes en el sector 27 de febrero, en este municipio de San Francisco de Macorís, para tratar temas de interés colectivo en esa barriada. la implementamos, de encuentro comunitario con la comunidad, el ministerio, de fiscalía, policía y la comunidad. Y son, son temáticas que nos dan muchos resultados. Lo importante es venir donde ellos a escuchar la problemática que tienen para nosotros ayudar y darle la confianza de que ellos puedan contar con, con dos organismos como el, la policía de la mitad de y la justicia de su comunidad. Miley Rodríguez, fiscal titular, asegura que trabaja en conjunto para conocer las situaciones y presentar nuevos proyectos. Pues estamos dando seguimiento a actividades con la comunidad, los fines de conocer, primero, las situaciones que se le están presentando a nivel penal que le aquejan y vías de solución que podemos trabajar en conjunto, así como también para presentarle los proyectos de la Fiscalía y, la, y el intercambio que debe de existir con la comunidad para que juntos trabajemos los flagelos principales que afectan a los ciudadanos.